Buenas, buenas, ¿cómo andan? ¿Qué tal todo? ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? ¿La música está muy fuerte? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Cuéntame, ¿cuéntame si, si se puede. ¿Se escucha bien? Bueno, bárbaro. Muchas, muchas gracias. Bienvenidos, después de mucho, mucho tiempo, a la segunda sesión de crear un juego de rol en vivo. Eh acá primero. Eh, este stream se trata de crear un juego de rol en vivo, cueste lo que cueste, durante el tiempo que nos lleve. Antes de, de ponernos a charlar del tema principal, vamos a dar los anuncios, que son varios y no me quiero olvidar de esto. Pero bueno, primero gracias a todos por acercarse, espero que les guste el, el stream y ahora vamos a los anuncios. Este, miércoles, no, perdón, este viernes 25 a partir de las 9 y media vamos a tener un stream para charlar en vivo sobre lo que pasó en esta crónica El Jardín de los Presentes el año pasado para hacer una re un recap y eh, empezar mejor el stream este año Creo que nos va a venir bien a todos, tanto a la persona que participamos del stream como a cualquier persona que esté interesada o lo vio Y vamos a estar todos juntos, Lu, Bachi, eh, Lord y yo, así que espero que se sumen Lutia una sorpresa preparada para todos este sábado Su nueva sección en el canal Estén atentos para saber cuándo se estrena Seguramente anunciamos pronto eso El jueves 3 Tenemos el comentando a nieblas Anuren en vivo eh, Recuerden agendarlo Para no sacarse Para para sacarse todas las dudas Antes del retorno eh, Anuren fue bastante extenso Y esta vez El el, el comentando Anuren Vamos a hacer Bachi, Luciane y yo uh, y vamos a charlar sobre lo que pasó en la aventura No lo que va a pasar Pero bueno, no importa El viernes 4 de marzo vamos a estar jugando Un guayot con la gente de Tomate 20 En conmemoración del día del leer Nos invitaron y estamos más contentos De participar Y la semana del 7 de marzo arrancamos Nuestra crónica y aventura Arrancamos a Norem y el jardín Así que estén atentos a las redes Para enterarse más y Ahí me siento mejor eh, Sobre lo que va a pasar ahí en resumen, en marzo se viene Podcast, la planificación de sorteo por los 10.000 suscriptores Que todavía no nos no no, no no caemos El one shot con los amigos del canal la, la vuelta de nuestras aventuras Y un montón de cosas más Ahora sí, antes de nada Quiero hablar de nuestro sponsor WJ de Láser, que tiene una tienda online Con un montón de cosas ¡Ey, Nota! ¡Tanto tiempo! ¿Cómo estás? Gracias por la suscripción, muchas gracias eh, Está hablando nuestro sponsor WJ de Láser. Tiene una tienda online donde hace un montón de cosas de rol eh, De miniaturas, tiene mapas, tiene eh, paquetes de miniaturas y, y un montón de cosas Y entre esas cosas, algo que no creo que no mostramos nunca es Este huevo de dragón, que parece hecho a mano, a ver si se ve mejor Está buenísimo, es como de cuero y se abre Y adentro eh, podés guardar dados, sus cositas de rol Está buenísimo, está muy muy bueno hay de otros colores también Creo que hay uno rojo Y uno verde Muy muy genial eh, También estamos celebrando Que eh, nos renovaron el contrato En los embajadores de D&D Así que estamos muy contentos Por un, un término más de, de este trabajo Que es genial Y eh, ¿tú, tú, tú? ¿Qué pasó? Uy se me... Se fue el monitor Me en la computadora ¿Dónde lo dejé? No, todo en cualquier lado ¿Qué pasó? Ahí está eh, Como venía diciendo eh, Nos renovaron el contrato con los embajadores de D&D que nos pone muy contentos, sí. es algo genial poder participar de esta, de esta propuesta, de este proyecto de, oficial de Wizards of the Coast para promover D&D en Latinoamérica así que genial, ahí están los links a el sponsor, que es OLEJ LASER si usan el código TANRTUREROS van a tener un descuento. Y en la parte de los embajadores... ¡Wow! ¡Nota! ¡Muchas gracias! <ríe> ¡Qué grande por esas cinco suscripciones! ¡Qué ídolo! ¡Qué ídolo! <ríe> eh, perdón, no quiero olvidarme de los embajadores. Pero gracias, muchas gracias, Nota. ¡Qué grande! Eh. Bien Le iba diciendo En los embajadores Está el link Al grupo de Facebook Que se quieren unir que realmente hay Se hacen anuncios de mesas Pero hay otras actividades Hay mucha información Hay memes Hay, hay de todo un poco Así que eh, Súmense Y participen Ahí al grupo de Facebook Que está buenísimo Bien Qué grande nota <risa> Eh Creo que no me estoy Ah, sí no, Casi me olvido algo uh, El último anuncio eh... Si todo está bien este año En septiembre En septiembre falta un montón Falta que pase todo el año hasta septiembre Va a haber un evento acá en Rosario Grande Que se llama La Cultura en Juego En el cual nos invitaron a participar Y no sé qué vamos a hacer Dampa, gracias por, el, por la suscripción O el mismo de nota, no sé Gracias igual, gracias por las suscripciones que son geniales Como decía en septiembre van a estar, va a estar este evento, la cultura del juego, que es grande, y nos invitaron a participar. Todavía no sabemos bien cómo hacer o la fecha definida, pero eh, vamos a ir y algo vamos a hacer. Así que si, esta, eh, si por esa época están por Rosario y está todo bien para las reuniones, pueden acercarse y saludarnos en persona. Bueno, ahora sí, vamos a el stream de hoy: Creando un juego de rol. No me acuerdo cuál fue o quién tuvo la idea de hacer esto, pero la, el, el proceso que habíamos delineado era bien simple. Es hacer un stream mensual en el cual íbamos a crear un juego de rol eh, en vivo. Esto no va a tardar una sola sesión, ni cinco, probablemente tarde mucho más. Vamos a estar tirando ideas, vamos a hacer cosas. Hasta que salga. Lo que fue pasando en la primera sesión es que... Bocamos cosas acá en la hoja, está todo escrito, charlamos un montón de, de diferentes partes de eh, lo que es el diseño de juegos de rol en general. Y las cosas que tenía que hacer León. Que eran estas dos. Por suerte, leer manuales de rol es algo que hago habitualmente. Eh, pero leer artículos y ver videos sobre el diseño de juego de rol no. Y.. Fue la parte más difícil del research, de la <risa> investigación, de cómo crearlo, ¿no? A ver, para, no quiero olvidar nada. ¿Qué estás haciendo, León? Está? Pero, estoy haciendo todo mal. Bien. Entonces, eh, en lo que hicimos en la primera fue, tipo, delinear las cosas La idea que habíamos tenido era hacer un juego de rol basado en Max Que es algo que a mí me gusta, que conozco Y que, um, por suerte, ya digamos, lo investigué demasiado, vi las pelis, leí los cómics, etc Pero digamos otras opciones, Pokémon y right Fox eran otras cosas que estuvieron ahí Sabemos que el juego se va a tratar de supervivencia eh, Va a haber un sistema de creación de objetos y de reparación porque La idea es que está todo roto y se ataca con alambre y bueno, algunas cositas. Pero en mi investigación de leer artículos y esas cosas, eh, me encontré con diferentes herramientas muy interesantes para eh, llevar a cabo esta colosal tarea. Había, por ejemplo, me encontré con algunos artículos que eran eh, creando un juego de rol en ocho pasos, y es un montón. Eh, es, es más que 8 pasos O cada, cada uno de esos ocho pasos te lleva por lo menos Mucho, mucho tiempo eh, Por lo menos A lo que estoy apuntando ahora con este stream no Y de todo lo que encontré Encontré un post del 2006 En un foro No, en un blog eh, Medio perdido Que tiraba una Una idea nueva De una persona que se dedicaba a crear juegos de rol eh, Independientes y eh, originalmente un post de 2005 había creado, se había puesto a pensar en su proceso creativo de, de diseño principalmente y había hecho tres preguntas, o sea, eran, son tres preguntas que siempre se hacía para diseñar los juegos de rol. Un año más tarde él actualiza ese, ese post diciendo, no son tres preguntas, son 19, son 19 preguntas que siempre me pregunto y que tengo que responder a la hora de empezar a crear un juego de rol. Y lo encontré, y antes de empezar a responder, le dije esto es una buena actividad para hacer en vivo y charlar un poco sobre eh, qué es lo que esperamos y cómo se va a llevar a cabo esto. Por suerte, eh, bueno, las preguntas ya están traducidas, así que podemos simplemente... Eh, uy, ¿qué es esto? ¿Ahí está? Simplemente empezar a, empezar a responderlo. Así que sí. Vamos... A lo que sería la sesión 2 Que son estas 19 preguntas Y me gustó porque Hay eh, algo que recomiendo mucho Para crear los personajes Son las 20 preguntas El juego de las 20 preguntas De cualquier juego Siempre hay uno que el, el, Siempre hay uno que las tiene Séptimo Mar, por ejemplo Es un manual Que están las 20 preguntas Dentro del juego Hay otros que las tienen Otros que no las tienen Otros que te sugieren Que las busques en internet Son Vas a encontrar un paquete de preguntas varios Que si las respondes bien y, y las pensadas te van a dar mucha info sobre tu personaje Que tal vez no tenías O, o tal vez no se te hubiera ocurrido En este caso es sobre el diseño del juego de rol Y las preguntas están muy buenas Así que Vamos allá eh, Acá están las preguntas Son todas estas Vamos a responderlas lo mejor que se pueda Empezando por la primera ¿De qué se trata el juego? ¿De qué se trata el juego? Esto es eh, un poco... Eh, un poco lo que habíamos hablado antes de... Eh, la palabra del juego, tipo... ¿Cuál es el concepto principal del juego? ¿En qué se basa? Eh, ahora mismo está, estoy leyendo en una manera Que se está, está basado muy muy fuertemente en la frase esta De que... Eh, cualquier tecnología muy avanzada es indistinguible de la magia Todo el juego ese está construido sobre ese concepto Y hay que... Ir por ahí, digamos. Dice eh, que era un juego de roles <risas> como Pelón Naranja. Exacto. ¿De qué se trata? Yo estoy pensando. Se trata. Algo así como. Eh, de sobrevivir. En. Una tierra de ser, desierta. No, una tierra destruida. ¿Por qué no? Estas eh, alarmas. Eh, es Ron Camalia, ¿cómo andan? Una tierra destruida Con pocos recursos Uff Claro, sobrevivir un mundo hostil Por ahí va eh, ¿De qué más se trata esto? Yo creo que, que no, no habría que eh, Hacer mucho más Pocos recursos Y habilidades Tal vez la estoy respondiendo muy, muy simple, pero es la primera pregunta. Es posible que, eh, a medida que avancemos el cuestionario, eh, tengamos que agregarle más información a, a, a la primera pregunta o a cualquiera de las otras. Bien, la segunda pregunta. ¿Qué hacen los personajes? tipo eh... <ríe> Me encanta esa pregunta. ¿Qué hace la gente en este mundo? ¿Cómo ocupa su tiempo? Eh, sabemos que va a sobrevivir Sí, bueno, pero Tiene que haber eh, Cosas que haga Tiene, tiene que haber eh, eh, Situaciones raras Por ejemplo En una de las películas de Mad Max eh, Tal vez la eh, eh, Peor calificada Que es eh, Thunderdome Había una civilización De De niños Que vivía como en un paraíso tropical dentro de la Western Vivía como en un pozo Donde había agua natural Y tenían plantas y estaban fresquitos Tenían sombra Y salían a cazar al desierto Esta gente vivía de manera muy muy diferente A cualquiera de las otras personas que nos mostraron En las otras pelis Mad Max Hasta la última Entonces, ¿qué hacen los personajes? Bueno, de... Luchan Creo que eh, Luchar es, es O pelean Pelean Luchan eh, No Pelean eh, Manejan vehículos Creo que también va <ríe> eh, Buscan agua viene ahí Buscan agua Porque si sí, es necesario el agua eh, Buscan agua Reparan Reparan máquinas Porque no De Por eso se trata eh, Escapan, ¿no? Escapar Es una parte importante de todos los juegos de Red. Eh. ¿Qué, más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué hace la gente en este mundo? Exploran, me um. gustan. Exploran. Tal vez haya canibalismo. Eh, no recuerdo si lo han mostrado. Pero probablemente haya. Reciclan, resignan. Claro, son... Eh, resignan chatarras, sí. Eh, ¿Qué más hace esta gente? Habíamos hablado de atarlo con alambre. Como que atarlo con alambre era el centro del de sistema de crasteo. Eh, pero sí, no, reciclan todo Reciclan todo lo que se pueda eh, eh, Reciclar No sé si vieron la película, la última Muy recomendada Pero eh, al principio de la película Max aparece con el pelo muy muy largo Y cuando eh, En un momento lo secuestran Y una de las cosas que hacen es, le cortan el pelo Y ese pelo lo agarran y lo van a usar para otra cosa Ya sea tipo Sogas, o para Rellenar algún lugar eh, O para encender fuego Um, eh, sí, se unen en bandos Algo así es Se unen en bandos Porque hay, hay como varios grupos de personas Por ejemplo En la primera de Mad Max Se ven dos bandos Va, tres Se ve, hay una Hay como un grupo de, de motociclistas malos Está la policía Y la gente Después en la segunda Hay como un pequeño pueblo Y eh, los autos de, de, de, de guerra de los malos Ya modificados como, como los conocemos Y Max En la tercera hay, hay dos civilizaciones diferentes Están estos chicos Así que sí, se unen en bandos diferentes um, Y eh, rinden culto es como muy común eh, en todas las pelis de Mad Max Hay como un, un, una devoción a algo Se ve muy claro en la, en la última Cuando cuando los Warboys le rezan al b 8 Que es un motor eh, Dice con mis acciones te honro b 8 Y eh, bueno, tiene eso Que es algo también muy, muy importante para las civilizaciones en general Tener eh, una fuente así de, de algo a lo cual rendirle culto, por ejemplo, eh, eh, también en esta última Max está, está toda la creencia de los Warboys que está desarrollada, está en internet. Yo la encontré como es su culto hacia el B8 y hacia Immortal Show y las carreteras de Valhalla y qué significa cada una de esas cosas. Saquean, me gusta eso. ¿Qué más hay ahí? Uh... Eh, sí Tienen esperanza Eso es clave, digamos, ¿no? porque... De eso se trata que, que los... Yo creo que en este tipo de juegos Por ahí los, los personajes eh, Los NPCs, los personajes manejados por el DM Tal vez van a ser los más, los más tristes, los que menos ganas tienen de moverse y demás Pero los personajes los jugadores son los que tienen que decir Tiene que haber algo mejor allá Y me voy a ir para allá y, a, a, y, y, y luchar contra el bien de esas cosas um, Debería ser debería eso, de, de la esperanza tiene que estar clave Bueno Hay como un montón de cosas que hacen los personajes Esto es una lista muy pequeña, pero está buena, está buena porque... Eh, si se fijan, si leemos Pelean, manejan vehículos, buscan aguas Reparan máquinas, escapan Exploran, reciclan todo, Se unen bandos diferentes, rinden cultos, saquean tierras Tienen esperanza Todo esto de acá suena a una, una campaña Tipo No, lo primero que pasó, nos peleamos con unos tipos En unos autos, mientras estábamos buscando agua Tuvimos que arreglar el auto, mientras escapábamos. Después tuvimos que explorar Y reciclar el motor Tuvimos que armar una moto del auto Porque no andaba el auto nos tuvimos que unir un bando porque se pinchaba todo, le rendían culto a una rueda mágica y eh, lo des le sacamos todo para seguir adelante. Listo, ahí se armó una campaña. Y está buenísimo eso porque eh, eh, de, de eso se trata. Buscarle a los. darle a los personajes eh, cosas para hacer. Que, que el mundo tenga potencial. Que el juego de rol le dé herramientas al a la gente. Para contar cualquier tipo de historia. Sí, esto fue un fin de semana tranquilo en Mad Max. Esto tal vez fue tipo el miércoles, en Mad Max. No fue una campaña. Fue un buen shot. Bien. Y esta es la siguiente pregunta que me encantó es ¿qué hacen los jugadores? Y el DM. O sea, ¿qué hacen las personas a la hora de sentarse a jugar acá? Generalmente acá lo que pasa es que.. Se, se charla mucho de el, del metajuego, el metarol, etc. Si me preguntan a mí, yo estoy a favor del metajuego. No tengo ni problemas de, de que suceda. De hecho, eh, lo que sí pasa es que trato de influenciar a los, a los jugadores para que sea un rol. Pero cuando estás en, en presencial, a veces se, se, la línea entre el metajuego y el juego se... No, no se ve tan bien como siempre. Así que... Eh, pero, por suerte, antes de, de irme a otro lado, el siguiente post de este de este muchacho que nos dio eh, las decisiones de preguntas es una explicación de las preguntas que hizo. Eh... Entonces, ahí dice que... ¿Qué hacen los jugadores, incluido el DM? Se trata sobre... Eh, lo acabo de leer se me olvidó. Ah, eh, es bueno tener un concepto de... ¿Qué experiencia van a tener los jugadores a la hora de encontrarse con el diseño? Yo eh, quiero, digamos, que... Eh, Manteniéndonos en el setting de Mad Max Es muy reactivo todo Rara vez hay grandes planificaciones O esas grandes planificaciones suelen ser Tengo una idea, voy a ver qué pasa Y en el medio sucede toda la película Por ejemplo, quiero escapar de, esta, de este lugar Tengo esta oportunidad, me voy a ir Y voy a luchar contra lo que sea que tenga enfrente eh, Para... Hacer así, Para alcanzar mi objetivo. Entonces yo quiero, gente, eh, sería reaccionar. Quiero que sea. Eh, quiero que sea espontáneo. Eh, que prueben. Ideas locas. Reaccionen. Que queda mejor, que pues lo que Tipo, eh, vos les presentás con una, una escena en la cual están en un auto que está tirado y uno dice voy a desarmar el motor para robar unas partes y qué sé yo y otro dice no, pará, y si desarmamos nuestro auto para armar este que parece mejor y ten, tengan esas cosas. En ningún momento dijiste cuál de los autos era mejor, lo que sea, pero eh, que sea más del lado de los jugadores, es, eso a, a eso me refiero. Eh, que provenidas locas, que sean espontáneas, que... Eh, ¿Cómo sería la palabra que quiero buscar? Es algo como... que lidien con los peores resultados. Porque <coughs> yo imagino que... Eh, en algún momento la van a pasar mal. Eh, probablemente sea algo muy común en el, en el juego, digamos que, que el, lo que sea que suceda le genere más problemas que beneficios. Hasta algún momento de pico donde sale todo bien. Eh, ¿Y qué haría el genero? Bueno, ya lo vamos a averiguar. Todavía no hace falta. Pero por lo menos sabemos. Eh, creo que con esto sabemos que es un juego rápido, digamos. Donde las cosas pasan y hay que resolverlas. No hay mucho tiempo para pensar. Tipo, no se pone pausa con, como eh, tal vez en otros juegos. Decir, che, charlemos esto. En este juego generalmente va. ¿no? Hay que ver cómo se narra. Pero en lo que sabemos de las películas los personajes suelen estar ocupados. Porque tienen un objetivo y lo quieren cumplir ya mismo antes de que se empeore la situación. En, por ejemplo en la segunda de Mad Max Max necesitaba nafta y toda la película él se mete en, en la situación que está pasando ahí porque quiere nafta para su auto para irse entonces todo lo que hace todo lo que hace su ahí en la película es para conseguir nafta eh, yo creo que sería esa la idea vaya rápido, que sea, que sea algo ágil, que. que... Las cosas tienen eso, que resolver pum pum pum. Ya vamos a ver. Bien. Ahora siguen una serie de preguntas que me encantaron. Eh, la 3 la vamos a dejar por ahí. Si se nos ocurre algo más lo vamos a anotar, como, como habíamos dicho. Pero dice, la cuarta. ¿Cómo tu ambientación? O la falta de ella refuerza de qué trata tu juego? Entonces, Por suerte tenemos setting Si no tuviéramos setting estaríamos armando Tal vez algo más independiente O todavía no pensamos de setting Pero eh, ¿Qué nos da la wasteland? ¿Qué nos da esta tierra eh, des destruida? Este, este lugar vacío eh, Para reforzar el juego Yo creo que todo el el el Todas las decisiones que fuimos tomando Están eh, están bien, bien fundamentadas en eh, el setting. Lo poco que hay, los escasos recursos, las formas de usarlos. Eh. Casi. Claro, va por el lado del ingenio. Me gusta eso, me gusta. Bien ahí. El setting hace nos ofrece la oportunidad para que los personajes eh, sean creativos en Hay una frase que dice Las limitaciones alimentan la creatividad Y este setting Está Bastante Está, no, es no, y sería y los recursos En este setting Son muy escasos Y hay que usarlos Para muchas cosas A veces tenés un auto Que es un auto para perseguir a alguien Si no, ese auto se puede simplemente transformar en una casa Ese auto, se, ese auto probablemente digamos, Sea toda la, la, la, la Lo que una al grupo En un punto eh, y si el auto Si necesitabas un arma capaz que le sacabas un pedazo al auto Para arreglar tu rifle y cosas por el estilo O agarras un pedazo de rifle Para arreglar el auto cosas por el estilo. Eh, A eso me refiero Que hay que usarlo para muchas cosas o, o de muchas maneras Escasos con X escribí Pueden creerlo Sí, ahí le di que preguntaban sobre cómo era de Fallout o algo así En general todas las, las, eh, las historias post digamos, comparten muchos recursos de, de, entre ellos digamos. Eh, Hay radiación en algún lugar, eh, hay tal vez algún tipo de monstruo o mutante o, o, o lo que sea en, en alguna parte rara eh, hay lugares donde la gente O sea, manda el más fuerte Y cosas así Sí, sí, es muy similar eh, Es menos fantasía que Es menos fantasía que Fallout Pero es bastante fantástico ¿vale? no, no es que sea real 100% manda eh, Bien, vamos con las 5 ¿Cómo la creación de personajes en tu juego refuerza de qué se trata? Lo cierto es que no lo sé Porque no tenemos el sistema de creación de personajes Pero eh, Todavía no lo sé Todavía no lo sé Eso es lo cierto Porque no tenemos el sistema de creación de personajes Apenas tenemos un par de mecánicas Y unas características que escribimos en octubre Creo que fue el último Fue en noviembre Así que no a importar. Todavía no me voy a centrar en eso. Pero el 6 dice... Opa, y esta está buenísima. Esta creo que es clave. Clave. ¿Qué tipo de comportamientos, barras, estilos de juego se premian y se castigan? Eh, entonces... Eh, ahí veo... Eso, eso lo que dijo siguiente este sí que me, me gustó. De eso se trata, claro. Eh, el posapocalíptico que conocemos como género es, eh, es, es nuclear, es post-apocalipsis nuclear, sí, tal cual. Eh. Esta pregunta de comportamientos estilo de juego, cuáles se premian y cuáles se castigan, eh, creo que se refiere, digamos, a... Eh, voy a leer por las dudas. Claro, acá está. Esto es eh, un poco de desarrollo de la, la segunda pregunta que hicimos. ¿Qué es lo que hacen los personajes y cómo se premia, digamos? ¿Qué, qué hay dentro de esas, de esas acciones? Tan interesante que nosotros vamos a decir, ah, lo vamos a premiar, va a ganar experiencia por esto, no va a ganar experiencia por esto. Eh, ¿Va a ganar, qué sé yo, alguna modificación a su juego de personaje por esto? ¿Qué, qué es lo que lleva? Acá estamos entonces eh, yo creo que una de las cosas que premiaría a la hora de, de jugar es eh, eh, reacción rápida Me refiero a... Eh, estás dirigiendo, describís una acción, o sea, describís una situación y una persona dice, y agarro las, agarro las armas, las separo en el tipo de bala que tengan, las cargo a todas, se las doy a todos los demás. Una reacción rápida de ese estilo. O se cae el techo del auto, alguien dice, eh, bueno... Me cuelgo de la puerta y sigo disparando Algo así eh, Con lo que, lo que buscaría es que Los poderes estén ahí o On point Obviamente hay que armar un sistema digamos De, de iniciativa o, o de resolución de, de acciones múltiples Incluso las que son al mismo tiempo eh, Pero creo que eso sería algo que premiaría premiaría um... claro, esa es otra cosa que estaba pensando ¿Se, se castigaría la indecisión eh, va a depender mucho del contexto, por ejemplo va a haber momentos donde podés ser indeciso y tal vez no es tan Necesario. O sea, me refiero a. Podés ser indeciso y no es tan. Eh, el sentido de urgencia que tenés no es tan grave. Ahora, supongamos que alguien tiene que arreglar el motor, porque si no, los agarran los malos. Y eh, te toca actuar a vos y te quedas medio así. Uh, no sé qué hacer, voy a disparar, no disparo, y te quedas mirando trabajar. Ahí.. Eh, ahí sí yo castigaría la indecisión, porque no hay tiempo. Yo creo que este juego se castigaría la indecisión en el contexto. Ahora. Si no hay nada sucediendo. Tipo, bueno, recién arranca el día, ¿qué va a hacer? Y no sé. Eh, voy. Voy a pensar un rato sentado. Después veo. Ahí no es tan relevante. Porque no hay un sentido de urgencia. Los personajes no tienen que resolver algo para sobrevivir al desayuno, tal vez. Pero sí. Haga una persecución o un tiroteo o algo por el estilo eh, Castigar la indecisión En momentos críticos ¿Qué más? Sabemos que los personajes hacen estas cosas eh, Yo, yo eh, premiaría para Vamos a separar premio Premio Yo primero haría eh, eh, maniobras extrañas o, o descripciones interesantes de, de, por ejemplo, cómo manejar un auto. Eh, que no me digan tiro para manejar, que me digan... Eh, Freno para que el auto tipo, Derrape de costado Mientras le disparo por la ventana Y eh, después quedo en marcha atrás Para que mis compañeros le sigan disparando ¿no? por el estilo. ¿Qué, qué, ¿Qué tirada hago? La, la que corresponda ¿no? eh, Yo creo que eso beneficiaría Mucho más al juego eh, Porque Por esto de, bueno Tiro manejar Tiras manejar, bueno Tenés éxito, te sale bien, te sale mal eh, se rompe un poco la inmersión Entonces Agregar inmersión Por parte de los jugadores Es hacer eso Es describir lo que quieren hacer Y lo último que preguntás Es qué tiro Que, que, el, DD, que el DM tenga Digamos Tal vez que pensar un instante Uh no Este, este quiere hacer todo esto Bueno vamos. Tirá atletismo Por así decirlo um, Yo creo que sí uh, Creatividad puede ser um, también digamos en, en, Si hay una situación de combate eh, Para mí es Lo ataco Tiro un de 20 Se pone muy aburrido Ahora eh, No Agarro el, el fierro que tengo a mi costado Y antes de pegarle Le tiro arena en los ojos le, le, Ataco Y Me giro para un costado Para quedar lejos de su hacha Por decir algo eh, qué tiro esas son las cosas que, que ayudan a la inmersión que pueden hacer los jugadores. Y es algo que yo premiaría absolutamente porque eh, la, eh, yo estoy adentro de la inmersión todo el tiempo. Además, algo que charlamos de juego, algo que están ahí mencionando más como rol narrativo. Hablamos de que el juego sea un poco de las dos partes. A mí me gusta la parte narrativa y la parte mecánica, así que hay que... Hay que buscar una manera de unirlas que nos quede como. Obviamente imagino que todos los juegos intentan hacer esto. Eh, y es algo que podéis lograr con cualquier juego. Esto no, no es nada eh, eh, nuevo. Pero bueno, vamos a intentarlo. Eh, tu, tu, tu, tu. No estamos usando nada de base. No estamos usando Power, Power de apocalypse ni nada. Pero tiene buenas... Eh, eh, tiene buenas cosas Power of porque es para usar sobre todo de, para eh, juegos narrativos ¿Qué cosas castigaría? Eh, León este bien ¿Qué cosas se castigaría? ¿Qué tipo de cosas eh, leal, leal, le ha... Hmm, interesante, porque esto va, más, va un poco más allá de, de lo que decimos siempre: de no tomárselo personal, De eh, va más allá de lo que hay de jugador. Sería un castigo más, eh, más de rol o más mecánico. Eh, por ejemplo, que le salgan malos dados es re común, eso sí, está bien, eso se va a castigar. Eh, o se le va a quitar beneficios. Pero tiene que haber un tipo de, de, de acción eh, que eh, genere problemas. Y esta puede ser... Vamos a... Estamos aprendiendo, así que malas tiradas. Malas tiradas No veo por qué no Creo que debería estar Me va a ayudar a mí a decidir eh... Está eso, eso estaba pensando Aria eh, Habíamos hablado de que El juego tenía algo eh, No me acuerdo qué Pero la idea era como que Va a haber algún tipo de característica en la hoja de personaje que eh, mueva a los personajes, eh, algo de estilo de lo que vendría a ser el background con sus vínculos, etc. Eh, o un objetivo o algo así como, como en otros juegos. Tal vez puede ser, digamos, en, en vampiro, ¿cómo se llama esto? Eh, romper la mascarada, por ejemplo. Es algo que se castiga, ¿sí? absolutamente. Eh, el tema, el tema con, con lo de tener algo en el personaje es que no eh, no sé qué es, así que actuar deliberada, no actuar en contra de algo que tenga el personaje. Lo voy a dejar ahí porque. Eh, no lo sé. Eh, y, y creo que digamos eh, actuar a favor de lo que tenga el personaje también puede ser, porque no sé, <ríe> porque no lo sé. Eh. Bueno, esta de nuevo ya vamos a ver qué qué, qué va acá. Ahora viene esta la, la parte. ¿Cómo se premian o castigan los comportamientos y estilos de juego? Eh, esto está bueno Porque acá ya hay que empezar a decidir tipo ¿Qué es un castigo? ¿Qué es un premio? ¿Es experiencia? ¿Son objetos? ¿Es alguna modificación en la hoja de personaje? Eh... Ah eh, Sí me gusta eso. Uy, ¿dónde fui? Acá está. Malgastar un recurso valioso. Ahí está. Me gusta eso. Diego, eh, ¿qué tal? Bien. Estamos hablando de premios y castigos. Eh, de los personajes. Un estilo de juego acá hace referencia a acciones o, o cosas que van a hacer los personajes eh, Para avanzar la historia de su manera eh, La forma en la que se comportan estando en un lugar o actuando con gente Y otra cosa son las cosas que hacen eh, Y esta es la pregunta, es una pregunta súper mecánica porque Como como DM, ¿qué, qué doy yo a, a los jugadores? Es muy común que haya, por ejemplo eh, dinero, experiencia, objetos mágicos, eh, objetos comunes, recursos, recursos raros, estatus social, reconocimiento, favores, cosas por el estilo. Pero no sé absolutamente nada del sistema todavía. Así que esto lo voy a dejar por ahí. Primero ponerse todavía, no sé. Punto. Opciones que conozco. Ahí va. Creo que va por ahí. Vamos a volver a este a este. Tengo ni idea. Después de un par de sesiones de esto, de creando un juego de rol, vamos a volver a este cuestionario... Y vamos a responder en base a lo que fuimos construyendo. Eh... Sigamos. 8. Esto me encanta. Esta pregunta es buenísima. ¿Cómo se dividen las responsabilidades de la narración y la credibilidad de su juego? En su juego. Esto hace referencia a lo que yo decía, por ejemplo, de que los personajes... Eh, Generen la inmersión en base a lo que quieren hacer Y después hagan la tirada eh, Y eh, el, el DM ¿Qué tanto va a narrar? Por ejemplo, si vieron nuestro, uno, uno de nuestros últimos videos, fue un taller eh, Que se llama hacer y control narrativo, ahí quedamos varios consejos para que Los jugadores puedan Influenciar el, el lugar donde son sus personajes eh, Sin modificar mucho la historia Entonces, acá Yo creo que este juego es el correcto Para que sea grande tragos con esto del control narrativo eh, los jugadores van a tener mucho control narrativo por, y, y ¿por qué digo este juego va a tener la posibilidad de generar todo esto porque por lo que sabemos del setting es muy eh, sabemos que es muy escaso sabemos que es muy hostil sabemos muchas cosas pero también sabemos que es bastante al azar Hay muchas cosas que se encuentran los personajes en las diferentes películas Que parecen sacadas de cualquier lado Y creo que ese, ese azar extraño en las películas de Mad Max Que genera problemas más que cualquier otra cosa Puede venir eh, por parte de los jugadores El DM va a escribir la historia y bueno, se encuentra en una casa Vos, ¿Cómo es la casa? ¿Cómo está la casa? ¿Qué se ve de la casa? ¿Tiene algún dibujo? ¿Hay algo estacionado afuera? Y esta persona le toca describir esa partecita. Y de repente todo eso no estaba en la mente de nadie en ningún momento. Y, y va a generar toda una escena ahí. El DM va a tener algo, probablemente. Que necesitaba alguien en una casa, listo. Esa persona va a estar ahí. Pero el, el contexto de la casa va a ser muy extraño. Eh, tanto en eh, descripciones de lugares. Lugares con G Y accionar de su personaje Yo creo que es un, un, Una gran oportunidad para aprovechar Esa idea de que El mundo se va a construir en base A las acciones extrañas Del, del grupo entero eh, Y El lore del juego Se va a, ir, va a ir creciendo con esto Por ejemplo, si no se introdujo Ningún tipo de chamán y uno dice, bueno el, el, el DM dice, tienen que ir Suben hasta el, la cima de la montaña Y encuentran una caja Pero hay alguien custodiando la caja Y mirás a otro y dice ¿Quién está custodiando la caja? La caja la está custodiando el chamán de las estrellas Vestido con bolsas de basura Y eh, se protege del sol Con mosquiteros Que tienen forma de paraguas Listo esa persona va a ser el chamán de las estrellas. Está vestido así. Tiene sus mosquiteros. Eh, ya me están dando ganas de jugar este juego. <risas> eh, el, vamos a ver el DM. Tiene que estar dispuesto a ceder eh, descripciones lo más que pueda para generar el azar en el mundo de esta manera el lore del mundo se va a crear en base a eh, las ocurrencias del grupo entero me encanta esto, me encanta, ya quiero jugar este juego, no tengo nada, no sé ni cómo se tiran los dados, pero ya quiero jugar. Bien, muy bueno, me encantó. Bien, y esta ya es una pregunta más, más compleja. ¿Qué hace su juego para captar la atención? El compromiso y la participación de los jugadores. Es decir, ¿qué hace el juego para que le interese a los demás? ¿Qué es lo que lo va a hacer único? ¿Qué es lo que va a decir? Che, tengo ganas de jugar este juego. Eh, ¿por, eh, ¿Por qué voy a juntarme a jugar este juego y no otro? Eh, ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el, el núcleo de... Che, tengo ganas de jugar Mad Max? Más allá de que sea Mad Max, ¿no? Eh, más allá de que hayamos visto la peli. Tal vez tiene un sistema interesante. Tal vez nos propone un... Eh, una forma de juego diferente, por ejemplo, eh, si pensamos en otros juegos de rol, ¿qué es lo que nos ofrece la llama de Tulu, por ejemplo? Un sistema complejo para que nuestros personajes sufran de todas las maneras posibles, y, y pasen mal, y la pasen mal, y conozcan horrores indescriptibles, cosas así. Si pensamos en D&D, nos da la posibilidad de jugar en un mundo de fantasía con un montón de magia ya creada, con criaturas extrañas y para recorrer mundos imposibles y, y esas cosas. Eh, si nos vamos más lejos, nos vamos a vampiros, nos da la posibilidad de interpretar a un vampiro en un mundo sumamente complejo y complicado, donde todo es terrible y la vas a pasar mal. Eh, si nos vamos a, a un juego de superhéroes, tenés la posibilidad de ser Iron Man en, en, en uno de los universos de Marvel, por ejemplo. Eh, ¿Qué hace que este juego sea divertido? Parte de mí quiere decir. No lo sé. Porque no tengo mecánicas. <risa> es un poco eso, ¿no? Eh, pero por otro lado, me gustaría digamos, buscarle la vuelta de es decir. Eh. Quiero... Este juego me da la posibilidad de algo. <ríe> no se me ocurre. La suponencia está buena. Este juego me da la posibilidad de sobrevivir en un mundo post-apocalíptico. Manejando autos re locos. Super poderoso a los tiros contra otros como yo. ¿Ah? Es una de las cosas que, que hay en Mamac. Porque ahí está, ese es el atractivo. Los autos extraños. Eso es. Eh... O sea, sí, todo lo que están diciendo ahí está bueno. Es un juego difícil. Es un juego donde vos tenés que ingeniártelas un montón. Pero cuando yo pienso en Mad Max, yo pienso en el chabón con la guitarra, lanzallamas arriba de un camión, incentivando un ejército de autos súper extraños. Y, y casi siempre vuelvo a los autos super extraños porque son, son copados, de verdad. Eh, tal vez es muy poco, tal, tal vez es muy poco. Pero los autos. Eh, los autos me gustan. Los autos eso de raros me gustan. Eh, Voy a dejarla ahí Ahora pre preguntas de mecánicas eh, Difícil eh, ¿Dónde estamos? Esta es la 10 A ver, a ver, voy a leer bien Segundito. Bien. ¿Cuáles son las mecánicas de resolución? ¿Qué, qué significa esto? Eh, básicamente, ¿cuáles son las mecánicas del juego? ¿Qué herramientas va a tener tanto de los jugadores como los DM para decidir si una acción tiene éxito o no? Como. ¿Cómo se tiran los dados? ¿Qué es lo que hay que hacer? Por ejemplo, vampiros, sumas atributo, más características y pasan cosas. En D&D, generalmente tiras un D20 y sumas algo o restas algo y pasa otra cosa. Eh, en, en Fiasco se tiran D6 y se ordenan y qué sé yo. Eh, ¿Cómo va a ser este juego? Yo quiero que sean dados, yo quiero que la parte mecánica esté, eh, esté bien armada, así que me gustaría digamos, que haya un. Eh, algo con dados Habíamos hablado de Acá Me gustaría usar todos los dados eh, hay, hay un sistema de dados Que es algo que me gustaba mucho Y yo lo vi en, en Firefly Que es Vos progresás el, el progreso que haces Con tu personaje es en categoría De dados, es decir La habilidad más básica, más baja que tenés eh, Tirás con eh, Creo que un D2, una moneda Después tirás un D4, después tirás un D6 Un D8, un D10 Y eh, No es No está tan basado en que tenés éxito O no Sino está más basado en que también lo puedes hacer. Pero... El, también se incrementa, digamos, que... Eh, o sea, te da más posibilidades de tener éxitos raros. Pero la base, el 1, siempre está, ¿no? Eh, ese me gustaba. Eh, y que se tiene múltiples dados. A mí me gusta tirar dados. Yo no, no, no quiero usar siempre el mismo dado. Entiendo la razón por la cual muchos juegos usan de 6. Sobre todo los juegos más independientes. Es mucho más fácil que alguien consiga un D6 que un D4, por ejemplo. Eh, y lo cierto es que si tenés un sistema eh, cualquiera, el D6 te lo resoluciona. Puedo usar D8 si querés, pero está bien. El tema es que a mí me gustan las formas de los dados, así que yo quiero usarlos. Por ahora, vamos a hacer eso de usar todos los dados. Todos los dados. Eh, los personajes... Tienen eh, categorías de dados En su hoja de personaje En su hoja Y eh, El DM pone Una dificultad numérica Para el éxito Esto es lo que habíamos hablado Algo que me interesaba hacer Que es está sacado de, de Power by the Apocalypse es un abanico de posibilidades. Es decir. Eh, si sacas algo en tu tirada. Solo tenés éxito en lo que vos dijiste que haces. Ahora, si sacas un poquito más, tenés éxito y ganas un beneficio de estas. Si sacaste mucho, mucho más, tenés éxito y varios beneficios. Ahora, si sacaste menos, tal vez tuviste éxito, pero se te penaliza algo. Y si sacaste muchísimo menos, no solo. Te generaste, no lo hiciste, sino que le generaste problemas al grupo Ese abanico de posibilidades Hace que las cosas sean Mucho más Al azar Como es de este mundo de MAMAX Donde las cosas pasan Y tal vez no hay un, una razón específica por, por las que pasan tipo Tal vez estás disparando con un arma re bien Pero de repente se trabó Después se destrabó Después te explotó en la mano No lo sabemos Ahora, es importante que el sistema este de dados que usemos no interrumpa no interrumpa el juego, ¿no? Porque eh, si, si vos creas un juego así súper grande, etc. Y el sistema de dados interrumpe la, la, el flujo del juego, te va a romper un poco todo. Sobre todo en este que ya hablamos de que queremos un juego que sea... ¡Pum! Que las, que las cosas pasen ahora Que los jugadores tengan la posibilidad de decir Salten de la nada Y digan No, que esto, esto Mi personaje es esto, esto y esto Y vos Bueno, dale Tira Y después tira Y tenés como 5 minutos de resolver la tirada No, malísimo eh, eh, Me parece que eso se puede hacer A me gusta eso eh, Dados de imprevisibilidad y Que pueden modificar La tirada Eso está bueno Bueno Algo de mecánica tenemos No es mucho, pero vamos a hacer Y acá está, estas preguntas que me encantan ¿Cómo las mecánicas de resolución Refuerzan de qué se trata el juego? Eh... Esto se refiere a las mecánicas y el setting se conectan eh, Es decir, sabemos que es un lugar muy escaso Donde hay pocas cosas Eso se ve reflejado en la hoja de personaje En, en cómo el jugador interactúa con el mundo en, en los numeritos que tiene O los símbolos que tenga su hoja de personaje O las cartas o lo que sea eh, y, y me parece algo súper importante Porque... Eh, no vi esta pregunta en ningún otro lado. Y es algo que tiene que pasar sí o sí en el juego. Es algo donde es que, tu juego de rol, el setting y las mecánicas tienen que mezclarse lo mejor posible. Y eso se tiene que ver reflejado en todos lados. Desde en cómo la gente juega el juego hasta cómo las personas interactúan con sus personajes. Eh, y después de haber dicho todo esto, no estoy seguro porque no tenemos definidas las mecánicas. <risa> Así que vamos a empezar como siempre. Todavía no sé. Eh, pero... El abanico de posibilidades... Brinda mucho azar... En las acciones. Dándonos... Eh, las acciones. Dándonos. Eh, no sé, siendo Generando. No, no, es, quiero decir algo como que. El abanico de posibilidades nos da. Nos brinda mucho sal en las acciones. Pudiendo hacer que todo explote. O que salga todo fantástico. En cada tirada. Ahí está, ahí está, ahí está eso. Ahí va. Bien, suena bien. <ríe> eh, por eso me gustan el, el, el abanico de posibilidades. Si a alguien se le ocurre algo más para responder acá, lo voy a agradecer. A mí no se me ocurre nada. <ríe> Mientras tanto, vamos a la pregunta 12. Y acá está eh, otra pregunta mecánica. ¿Avanzan los personajes en tu juego? Si es así, ¿cómo? Es bien simple, digamos. ¿Cómo es la experiencia en el juego? ¿Cómo es que la base de personaje cambia a medida que los jugadores eh, consiguen eh, sobrevivir o avanzan en la historia, cosas por el estilo? Y mmm, yo creo que el, el sistema de experiencia es algo bastante... Difícil de hacer eh, Pero A mí me gustaría, digamos, que no sea digamos Puntos de experiencia y niveles Eso no quiero A mí me gusta mucho más, eh, tal vez Vampiro Que vos los puntos de experiencia los usás para Modificarte la hoja de personaje Y eso te va a dar más cosas Entonces tal vez los puntos de experiencia los puedes usar para subirte categorías de dados O comprar un dado nuevo en algún lado eh, Cosas así Puntos de experiencia Para gastar En la hoja de personajes Claro, el sistema de Tulu está bueno Va por ahí eh, Creo que me... Esto va más con el Con el juego también, digamos Los personajes no es que de repente, digamos Consiguen habilidades nuevas Simplemente eh, eh, Mejoran alguna habilidad de, de eso se trata digamos eh... claro eso eso me refiero no no, no me voy a complicar digamos eh... hay que eh... hay que digamos a ayudar a que el juego sea ágil en qué quedó la idea de furia versus sangre fría está la idea de dados de furia todavía no sé bien qué son eh, están acá suena cool y además en el, en el juego de Mad Max había un sistema de furia. Eh, porque. Eh, y era, era bien básico el sistema de furia, digamos. Vos ibas pegando y a medida que pegabas bien y armabas un combo ganabas más furia y pegabas más rápido. Y se te hacía más difícil mantener la furia y así así, y matabas a todo. Eh, pero bueno. Eh. Los puntos de experiencia sí, a lo suelto, no me terminan de gustar en los juegos de rol de mesa, la verdad. Y... Tal vez es porque se llaman puntos de experiencia. Porque... Debería tener otro nombre. Eh... Pero la idea es que los personajes tienen que tener algún beneficio por sobrevivir y por contar la historia lo que sea. Y algo que gastarlo. Se usa experiencia porque es una palabra que hace referencia a todos los juegos. Eh, de mesa, de PC, de lo que sea. Eh... Para explicar que el jugador avanzó. Eh, ahora le va a llamar punto de experiencia. Después vemos cómo es. Eh, tal vez se termine llamando tornillos. Eh, que, que van con el setting. Pero a mí me gusta más esto. Porque. Eh, si bien. Lo que suele pasar con estos, con estos sistemas es que los jugadores dicen, bueno, quiero subir esto, quiero subir lo otro, quiero subir lo demás allá. Y, eh, el, y los DM pueden decir algo como, che, solo pueden decirse cosas que usaron o cosas que entrenó su personaje en rol y qué sé yo, que tiene sentido, eh, o no. O pueden no importarle al DM. Para mí lo importante es que decían los jugadores qué quieren hacer con su personaje, y esta es una buena manera de hacerlo. Eh, los puntos de experiencia en D&D, que simplemente son números, me, a, a mí me parece un poco más aburrida que esto. Claro, capaz la, la experiencia la pueden gastar en otras cosas, eh, como, como un auto, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cómo es este, Vamos a seguir. ¿Cómo el avance del personaje o la falta de él, o tal vez los personajes no avanzan, refuerza de qué se trata el juego? Eh, a ver. Eso está bueno, era una pregunta interesante digamos ¿Por qué, eh, ¿por qué estos puntos de experiencia van a ser que... Que muestran estos puntos de experiencia en el setting? Eh, ¿Qué es lo que le va a dar a... a, a ¿Cómo se refleja que haya puntos de experiencia en el, en el juego? Yo creo que eh, al usar, digamos, estas categorías de dados, nos da la posibilidad de que los personajes, digamos, hagan proezas mucho más cool, ¿no? Porque, por ejemplo, una persona que tiene un D4 va a tener menos chance de hacer algo cool que una persona que tiene un D20, porque la persona tira mucho más números. Eh, entonces, ahí vamos a ver el real, las reales habilidades de, lo, de los personajes. Eh, claro. Eh, al mejorar... Las categorías de dados Los personajes Van a poder llevar a cabo acciones Mucho más cool Acá, acá lo vamos a escribir así nomás Trans cool Que representen No, que van a representar Todo lo que aprendieron durante el juego suena suena bien eh, creo eh, por ejemplo a ver si se me ocurre alguna qué personaje aprendió alguna de las películas de Mad Max eso es lo que quiero ver digamos y qué cambió cuando lo aprendió eh, Ahora no me va a salir <ríe> eh... Pero bueno Vamos a intentar hacer esto Y acá De lo que se trata todo esto ¿Qué tipo de efecto Quiero que su juego Produzca en los jugadores? ¿Qué quiero que estén pensando Los jugadores Mientras están jugando esto? ¿Qué es lo que les va a dar eh la sensación esta de no está de, tenemos que hacer esto va a explotar el auto la tensión yo quiero eh, tensión a, adrenalina no lo, lo máximo que se puede dar en un juego de rol adrenalina tensión adrenalina eh, tensión adrenalina eh, furia ¿no? ¿Por qué no Furia. Incertidumbre No, hablamos de que los personajes Son los que tienen que avanzar la aventura Son los que tienen que decir Yo puedo, yo voy para allá eh, Miedo sí, miedo miedo me gusta eh, Porque esto es lo que Importante Esto es en, para los jugadores <risa> No para los personajes Que me estaba yendo a cualquier lado Eh... Eh, diversión Fiversión Esa es una palabra nueva que acabo de inventar Y está, es un mal sinónimo de, diver, de diversión eh, Yo recuerdo cuando eh, Fui a dar la película de Max al cine Esta última Yo me acuerdo de que de Tener como eh, La ansiedad de ver qué pasa después Tener esto de ah, Quiero ver qué pasa, porque qué no No esta película va re rápido, eso quiero eh, Velocidad, ¿cómo podrías transcribirlo? A ver, eh. Ah, bueno, ya me va a salir eh. Claro, en está ahí, celeridad intens, Intensidad Intensidad, esa es la palabra, gracias eh, Celeridad Me gusta eso quiero que le pasen a los jugadores como estén jugando una persecución o, o incluso un asedio a una, una, qué sé yo, una estación de servicio que tienen hasta eh, que haya todo esto que, que pasen cosas extrañas eh, eh, qué tan difícil crees que sea morir y bueno eh, y creo que acá este juego va a ser bastante bastante letal ¿Qué áreas... Vamos a la siguiente. Todo eso que dijimos... Eh, me gustó. ¿Qué áreas de su juego reciben más atención y color? ¿Por qué? Esto es... Eh, el objetivo de esta pregunta es... Eh, Pensar desde... ¿Qué es lo que más se va a usar del juego? ¿Qué es lo que, lo que lo que va a pasar más constantemente? Para mí, son los autos Que todavía no sabemos mucho de los autos eh, Los autos Y persecuciones Esto no quiere decir que no, vaya, no va a No va a haber momentos a pie No va a haber tipo, una suerte de dungeons O incluso en otro tipo de vehículos En una de las pelis de Mad Max Tiene unos camellos, por ejemplo eh, Se los roban, obviamente eh, eh, ¿Por qué? Porque son lo mejor... mejor del mundo, esos autos locos. Yo no sé si les conté, pero hay una saga de películas que se llama Carrera de la Muerte, o Carrera Mortal, que a mí me gusta, sé que son malísimas, pero las disfruto mucho y tienen esto de autos locos, autos que están así modificados para la guerra. Y están basadas en una peli vieja que era la, la, la carrera de la muerte. Y los autos de la, de la peli vieja son tan extraños. Son son súper son super feos. Parecen sacados de, de los dibujitos de los autos locos de, de, de la Warner, creo que era. Eh, puede ser. Eh, pero para mí, para mí va por ese lado. Yo quiero... Eh, eh, Ver esos autos extraños Y están ahí Y si, encima lo, Yo no sé manejar Yo nunca tuve un auto eh, Y no quiero tener un auto En ningún momento <ríe> Pero me gusta Digamos eh, La idea del vehículo eh, eh, <ríe> La idea del vehículo así Y la persona Tipo manejando el vehículo Es la parte que me, que me interesa eh, Tal vez no respondí bien esta pregunta, o no les di espacio a nadie para ayudarme, pero es eso, es eso, son los autos. Y acá sí. ¿Qué parte de su juego le entusiasma más o le interesa más y por qué? Acá, si bien son los autos y las persecuciones, hay muchas cosas que estuvieron diciendo que tienen, tienen mucha razón y son. Eh, quiero ver el ingenio de, de los jugadores... A la hora de resolver situaciones, situaciones tensas. No, tensas, imposibles. Raras. Complicadas. Complejas. Eh, de eso eso sí es lo que más me llama la atención. Eh, lo que yo quiero ver, digamos. Está bien. La parte de los autos va a ser divertida, eso. eso, eso son, voy, a, voy a hacer lo mejor posible. Pero digamos, ¿qué es lo que, lo que más me entusiasma a mí eh, a la hora de compartir este mundo, digamos? De, eh, de que de contar una historia acá, ¿qué es lo que más quiero? Eh, eh, explorar, crear, crear, no, crear eh, nuevos terrenos y eh, personas. En este mundo muerto eh, ¿Qué es lo que más me entusiasma? Eh, ¿A ustedes qué es lo que más les entusiasma? De, de jugar algo así Más allá de los autos, ¿no? Más allá de los autos que es la parte más importante del juego Autos con rueda de cuchillos, exacto sí, sí, eso es lo más importante de todo <risa> eh... Yo creo que eso es, es lo que más me interesa eh... <risa> Vamos a dejarla ahí Tal vez Tal vez Se más cosas y acá es un poco más de, de lo que habíamos hablado antes. ¿A dónde lleva su juego los jugadores eh, que otros juegos no lo pueden hacer, no lo hacen o no quieren? Es decir, eh, por ejemplo, en Vampiro generalmente es un juego mucho más dramático y de tensión social. Y te llevan tal vez a un punto de horror personal donde tenés que decir cosas terribles. Tipo, yo tengo que alimentarme, la única persona que puede alimentarme es mi fue familia mía durante toda mi vida humana, y está ahí, y la quiero y tengo recuerdos eh, pero además no estoy del todo consciente como para contenerme, así que digamos, esto puede salir terrible, después que quedado... bueno, Vampiro tiene eso de, de horror personal que muy pocos juegos lo logran también eh, por ejemplo eh... uy, se me fue el nombre, es un juego más de, de espionaje y, y asalto a lugares, creo que es Blazing de te lleva por esos lugares donde tenés que conspirar contra un, un eh, gobierno súper difícil y corrupto y extraño. Eh, ¿Qué va a hacer este juego? Eh, yo creo que... Eh, va por la intensidad. Por la intensidad creo que va a conducir a la cárcel por exceso de velocidad. No hay exceso de velocidad en Batman. Ah, eh, eso es por el contrario, digamos. si vas lento te va mal. ¿Dónde <ríe> eh... ya los jugadores este juego? Que otros juegos no lo hacen, no quieren, no pueden. ¿Qué hay en el juego? Voy a tener que anotarlo. Que seguro hay en otros juegos. Pero lo voy a tener que anotar. Persecuciones de autos copados. Está mal, está mal lo que estoy haciendo. No estoy respondiendo la pregunta. Eh, muy intensas y con eh, posibilidad de que todo explote muy rápido. Tal vez. Tal vez sea esto. Tal vez no lo sea. <risa> eh, vamos a modificar un poco. Muy intensas. Un y como si que todo muy rápido. Eh, personajes... Eso, eso, eso. Viviendo en situaciones extremadamente... Eh, Sería, es como. Ay, se me fue la palabra. Se me fue, se me fue. Es. Eh... Pu, pu, pu. Cuando algo está mal, cuando algo es feo, viven en situaciones de. ¿De qué? Situaciones feas, situaciones malas, situaciones. No es precarias, es. que le hacen mal a la salud. ¿Por qué no tengo esta palabra en la cabeza? Eh. Paupérrimas Tal vez sea la palabra pero No la voy a usar Perjudiciales puede ser Viendo mal Viendo mal Viendo mal, Viendo mal. Con cosas rotas Con pocos recursos Pero ganas de conseguir Algo más Desesperantes Entonces, Ahí está, era eso Dañinas también, ya por ahí Ya lo cambié, pero eran todas buenas opciones Gracias eh, Creo que, ahí está, eso es lo que habíamos charlado eh, La escasez del mundo Es lo que lo va a hacer diferente Hay otros juegos que van por acá Seguro, incluso hay settings de otros eh, De juegos más conocidos como tipo Dark Sun, que también va por acá pero acá tenemos autos locos y vamos a hacer lo que podamos. Tal vez hay en otro juego, tal vez no. Pero acá eh, tenemos el Warwick. Bueno, esta es bien simple para mí. ¿Cuáles son los objetivos de publicación de este juego? Un PDF. Un PDF funcional que se entienda. Y... Eh, le permita A alguien que hable Español Jugar en el mundo de Mad Max, Mad Max. Un PDF gratis ¿No? Hasta ahí Creo que tipo, si, si logramos eso Ya estamos eh, no hace falta nada más No hace falta, tipo, escribir eh, Un manual, imprimirlo en tapa dura Con arte original eh, Y después hacer el manual del DM Para este juego O, tipo, la expansión del terreno No, no hace falta eso. Yo creo que como un PDF lindo Que le permita a la gente jugar eh, Y lo podemos compartir Es suficiente eh, Claro Crear un juego de rol Juntos <risa> y la última pregunta. Te he dicho ya la última noche. Mirá, llegué re bien esta actividad. Eh, sí, vamos a incluir mapas. Tengo un par de mapas eh, oficiales, no oficiales. Pero están. Bueno, ¿y quién es su audiencia objetivo? Uh, Roleros. Eh, ¿Roleros? <risa> gente que juega a rol Gente que juega a rol No, pero es algo más tirando eh, eh, Gente que juega roles Post-apocalípticos eh, No Post-apocalípticos Um, Fanes de Mad Max. Y agárrense esta. Gente fan de Mad Max que juega a Red. Ah, tremendo. <risa> um, hasta ahí. <risa> Creo que esa toda la audiencia que... que que podría apuntear, eh, apuntar, apuntar, eh... no hay mucho más de esto, ¿eh? ¿Quién eh... este juega, rol oh. ahí está, <risa> eh... ahí está. Sí, eso creo que es suficiente. No, no se me ocurre nadie, ningún tipo de eh, persona especial que que quede afuera que de esto de que le interesa el rol Fanes de Mad Max Las dos, como yo eh, Pero bueno, creo que está, estamos Respondimos todas las preguntas En, en el tiempo justo, igual eh, Hay unas cosas que tengo que, que la producción ahí me está contando Que tengo que eh, Decir Pero bueno eh, El blog donde saqué todo esto Es... Como les dije, un post del 2006. Acá está. Este es el blog donde están todas las preguntas y eh, si se van a la parte 2 están explicadas todas las preguntas. Leí otros artículos, leí otras cosas, pero esto fue lo que más me llamó la atención sobre todo para hacer ahora. Y siento que me dio como mucha idea de lo que me falta, mecánicas, y de las cosas que ya sé. Eso está buenísimo. Y siento que el mes que viene podríamos arrancar ya un poco más adentrándonos en las mecánicas del juego. Cómo crear el personaje... Cosas eh, que van en la hoja de personaje... Eso creo que será lo primero que hay que armar... Eh, lo que va a tener el personaje... Y tal vez armar una hoja de personaje para los autos... pues no lo sabemos... Eh, pero eso seguramente va a ser la próxima, la próxima sesión... De creando un juego de juntos... Así que... Muchas gracias por haberse sumado al stream. Espero que les haya gustado... Estuvo re bueno para mí... Vamos a tener un juego de juntos... Eso seguro... Y ahora... Eh, los voy a dejar con el outro... No se vayan, eh, así les vamos a hacer reír a alguien Para que ustedes sigan viendo gente jugando ¿no? Chao